Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y en el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja de plástico con cáscara de huevo y decoupage. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Como te decía en la intro, vamos a reciclar una caja de plástico como esta. Si no tienes una caja como esta, no pasa nada porque esta misma técnica lo puedes aplicar en cualquier otro tipo de caja. Vamos a empezar pintando la caja por completo por la parte exterior con la pintura Chalky Fini de American Deco Art en color siempre. También puede utilizar gesso blanco para pintar la caja. Lo importante es quitarle el color exterior a la caja y dejarla blanca. Vamos a pintar la tapadera y la parte de abajo de la caja. Con cáscara de huevo y cola blanca vamos a hacer el craquelado en la tapadera. Ponemos la cola blanca y la extendemos y por encima de la cola vamos poniendo trocitos de cáscara de huevo. Nos podemos ayudar de un palito, de brocheta o del mismo pincel para colocar los trocitos de cáscara lo más junto posible. Es recomendable que la cáscara de huevo esté bien limpia y no tenga la membrana para que podamos colocar bien los trocitos. La membrana se elimina muy fácilmente si dejamos un par de horas la cáscara en remojo... Y después la membrana tiramos de ella y sale con mucha facilidad. Después dejamos secar la cáscara y ya está preparada para utilizarla en cualquier manualidad. Vamos a cubrir toda la tapa de la caja con la cáscara de huevo y nos ayudamos del palito de brocheta para colocar los trocitos. Ya he llenado toda la tapa de la caja con la cáscara de huevo, la he dejado secar y ahora aplico una capa de cola por encima para terminar de sellarla y que no se despegue ningún trocito. Con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color susurro, vamos a dar color a toda la caja. Si eres nuevo por aquí y no te has suscrito aún, te recuerdo que te suscribas y marques la campanita para recibir notificación cuando suba un vídeo nuevo, así no te perderás ninguno. Con la misma pintura chalky color susurro pintamos la parte de abajo de la caja. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color azul marino vamos a pintar el interior de la caja. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta, voy a recortarla, utilizaré un cuarto y la voy a recortar humedeciendo los bordes para que el corte no me quede uniforme. Una vez recortada le he quitado también las dos capas blancas de detrás. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Aplicaremos el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro hacia afuera. De esta manera vamos a ir girando hasta pegar por completo la servilleta a la tapadera de la caja. Con la pintura Dazzling Metallics en color oro imperial vamos a pintar el borde de la tapa. Vamos a aplicar dos capas de pintura para que el dorado quede bien intenso. Para decorar el fondo voy a plastificar un trozo de servilleta. He hecho el mismo pegamento mate que había utilizado para el decoupage en una bolsa de plástico transparente. Y pongo la servilleta boca abajo sobre el pegamento. Seguidamente doblo la bolsa de plástico y hago presión con las manos para que la servilleta se quede bien adherida al pegamento. Cuando me asegure que esté bien pegada en el pegamento levanto el plástico y la dejo secar. Ya está seca como veis, pero se ha quedado, como en plastificado siempre ocurre, se queda semi-transparente. Así que la vamos a pintar con pintura acrílica blanca. La pegaremos al fondo de la tapa con el mismo pegamento para decoupage. Aplico el pegamento en el fondo de la caja y pongo la servilleta encima del pegamento. Después aplicaré más pegamento por encima de la servilleta para terminar de ajustarla. Para decorar la parte de abajo de la caja voy a utilizar esta servilleta. Voy humedeciendo y rompiendo las flores por el borde para ir rasgando. Cuando tenga recortadas las flores que voy a utilizar le quito las dos capas blancas de detrás. Con el mismo pegamento para decoupage mate que habíamos utilizado anteriormente vamos a hacer el decoupage en la parte de abajo de la caja. Colocamos la servilleta y vamos aplicando el pegamento por encima con pinceladas desde el centro hacia afuera. Para terminar vamos a utilizar el barniz ultra mate de American Deco Art.